Comerciantes de la calle Mella, en la parte alta de esta ciudad San Francisco de Macorís, denunciaron este viernes una avería que presenta el sistema del servicio de agua potable. Son las autoridades? Eso tiene más más, como dos años, tiene botando agua. Botando agua. Sí. Siempre lo hacen qué horario más o menos. En, cuando llega el agua, lo hace temprano de las 0 de la mañana, de 6 a 8. Se desperdicia mucha agua. Ahí. Muchísima agua y se desperdicia. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades de Inapa? Bueno, hemos ido a Inapa para que vengan a solucionar el problema, pero no han venido todavía. Nada, entonces. ¿Qué, Nada, es esta? ¿Qué calle es esta? Esta es la media con esquina 1. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.